Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan hoy. Damos inicio a un nuevo Twitter Space, en esta ocasión para hablar de la aplicación del llamado Derecho al Olvido en Latinoamérica. Vamos a hablar de qué es, de algunos casos, de los riesgos también, por supuesto. Les saluda Ángela Alarcón, campaigner para América Latina y el Caribe en Access Now. Antes de presentar las personas que nos acompañan hoy para hablar de este tema y en lo que se van sumando más participantes y escuchas, eh, yo quisiera iniciar con un poco del contexto de dónde nace el, el llamado derecho al olvido. Eh, bien, el derecho al olvido tiene sus orígenes en un caso llamado Google, Google España que eh, se origina en 2014. Años antes, el ciudadano español, de nombre Mario Costeja le había solicitado a la Agencia Nacional de Protección de Datos que Google retirara información publicada en un periódico eh, porque era información relacionada a un embargo por deudas a la seguridad pública. ¿Qué pasó? El señor Costeja alegaba que el embargo ya se había resuelto y que por eso era irrelevante, digamos, que esta información se mantuviera en línea. Eh, Finalmente, la Agencia de Protección de Datos no permitió que se eliminara el contenido en el periódico, porque decían que había una justificación legal de fondo, pero sí le ordenó a Google eliminar los enlaces en los que se hacía referencia a datos personales. Eh, después de esto, pues, eventualmente Google recurrió al Tribunal Europeo para apelar, pero el tribunal finalmente le, le dio la razón a Costeja. Eh, si bien el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea o la GDPR, por sus siglas en inglés, se refiere al derecho al olvido y al derecho a la supresión, como mismo concepto, existen otras interpretaciones sobre qué es el derecho al olvido. Una de ellas es que el derecho al olvido permite la exclusión de resultados cuando se realiza una búsqueda utilizando el nombre de la persona afectada, o lo que llamamos la desindexación eh, y algunas interpretaciones también permiten que los usuarios pidan la eliminación del contenido propiamente a los encargados de la publicación relacionada con su información personal. Eh, en todo caso, en América Latina todavía hay muchos países donde se carece de una ley de protección de datos personales. Y, eh, sin duda, también hay bastante historial de abusos al derecho eh, a la libertad de expresión, a la libertad de acceso a la información, por lo que intentar hacer uso del derecho al olvido en cualquiera de sus acepciones finalmente puede significar una amenaza a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se abrirían portillos para, por decir así, eh, reescribir la historia de asuntos de interés públicos, incluyendo información sobre figuras públicas que, eh, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó claro que no era la finalidad, ya estamos viendo que este tipo de casos aparecen en nuestra región. Valga acotar también, y esto es bastante importante, que según los estándares interamericanos, y aquí preferiría abrir comillas, las plataformas digitales de los medios informativos no son controladores de datos personales, sino que son fuentes públicas de, de información y plataformas para la transmisión de opiniones y de ideas sobre temas de interés público y como tal, no pueden ser susceptibles de una orden de desindexación ni tampoco la supresión de un contenido en línea de interés público. Bien, entonces, durante este Twitter Space vamos a examinar los casos de sudestada en Uruguay, de Ulrich Richter y de Ricardo Monreal en México, y también el de Natalia de Negri en Argentina. En cada uno de estos casos, el derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, que son los que alegan los usuarios, se han visto enfrentados al derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión. Y en cada caso, eh, los tribunales le han puesto un peso distinto a cada uno de los derechos en la balanza de, de la justicia, por decirlo de alguna forma. Bien, ahora sí, me emociona dar la bienvenida a las y los especialistas que nos acompañan hoy. Están por acá Natalia Suazo, quien es consultora en política y en tecnología para AccessNow y UNESCO, entre otras organizaciones, y también es la directora de SALTO, que es una agencia de comunicación política e innovación. Nos acompaña también Eduardo Ferreira, líder de proyecto en la Asociación por los Derechos Civiles ADC en Argentina. Vladimir Chorni, quien es investigador asociado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D de México. Fabián Werner, quien es director del Medio Digital Uruguayo Sudestada, y bueno, Fabián también es periodista. Y Matías Jackson, quien es abogado especialista en temas relacionados con Internet, quien trabajó en el caso de Sudestada en Uruguay. Gracias a todos por aceptar la invitación para traer un poquito de, de claridad sobre el controversial tema del derecho al olvido. Aprovecho para recordarles que este es un Twitter Space eh, que funciona como un diálogo informal y, y abierto. Entonces, por favor, siéntense libres de abrir sus micrófonos y de responder o comentar cuando deseen. Bien, para iniciar, a mí me gustaría pedirles algunos comentarios iniciales sobre qué derechos eh, usualmente se asocian al, al llamado derecho al olvido y con qué derechos se enfrentan y por qué ocurre esto. Hola, hola a todos. Eh, bueno, tal vez puedo yo empezar un poquito. No, no habíamos definido un orden. Yo tal vez, bueno, primero agradecer a Ángela por la invitación y a Access y un gusto compartir hoy con, con todos mis compañeros y compañeros. Eh, a mí una, una de las formas en las que me gusta iniciar las discusiones sobre derecho al olvido es que... Eh, Creo que hay dos interpretaciones en juego y una muchas veces pierde de vista que lo que está en el centro es la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión. Eh, frente a un intento de importar una, una interpretación de un, de un derecho al olvido que, que no encuentra asidero en, en el marco normativo ni interamericano, ni, ni el de la mayoría de los países eh, que al menos estamos discutiendo ahora. Eh, ¿Por qué me parece importante esto? Porque sí creo que hay una narrativa que intenta sostener que se trata de dos derechos que están en pugna. Y al menos nosotras, desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una de las cosas que hemos discutido mucho y que hemos combatido es que eh, se trate de, de un derecho cuando nosotros estamos hablando de eh, acciones de desindexación o de eh, manejo de datos personales eh, en, en otros marcos, ¿no? Eh, desde luego que estas discusiones siempre incorporan eh, temas relacionados con el derecho al honor, que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, es algo que se alega con las personas que están intentando hacer la, la desindexación de contenidos en, en Internet, y en algunos casos el derecho a la privacidad. Pero creo que esa, esa triada está presente siempre entre la libertad de expresión, sobre todo en cuanto a su dimensión colectiva, el derecho a la, a la honra, eh, por otro lado, y también el derecho a la privacidad. Yo abriría con eso. Dale, Hola Natalia. Todos. Hola a todos, muchas, muchas gracias por la invitación. Y me parece súper interesante cómo, cómo comenzó Vladimir eh, yo, como ustedes saben, no soy abogada, eh, pero desde el punto de vista del poder, que, que es a lo que me dedico como, como politóloga, como, como investigadora de estos temas, creo que se trata de algo muy interesante y me parece que esta idea que plantea Vladimir de eh, no poner como derechos en pugna, sino como qué derechos colectivos tenemos, es importante. Porque aquí se están, digamos, formulando por un lado derechos individuales de casos de personas que tal vez tienen capacidad de acceder a un abogado, a un, abogado, a un estudio, a un bufete caro, en el caso de realidades que vivimos en América Latina, y por otro lado, eh, grandes plataformas, grandes empresas de internet que tienen derecho también a litigar en, en las Cortes y de llegar a las Cortes Supremas, pero muchas veces lo que se olvida, y creo que eso debemos tenerlo en el foco, es qué derechos colectivos tenemos las personas frente a eso y qué leyes nos protegen, qué tratados internacionales nos protegen, qué está por encima de esa capacidad de influencia, por un lado, y esa capacidad de presión política por otro. Entonces me parece muy importante considerar esos derechos colectivos que tenemos, más allá de los derechos individuales que estén en pugna, y además otro elemento propio de América Latina, que es que aquí existen cuestiones propias referidas a la memoria, al olvido, cuestiones que tienen que ver con la memoria política, la dictadura militar, los derechos humanos, y en este contexto el debate sobre lo que se debe borrar o no nos interpela desde un ángulo también muy propio a la región, y esto creo que debería servirnos porque yo tengo, por ejemplo, 42 años, pero para otras generaciones hablar de derecho al olvido por lo menos, al menos, debería contextualizarse. Me, me sumo para complementar las, las muy buenas ideas de, de Natalia y Vladimir, y antes que nada, gracias a Access por la invitación. Eh, dos comentarios eh, colgados de, de las intervenciones anteriores, creo que es muy importante esto que decía Vladimir de eh, la importación hacia América Latina de un concepto que fue generado bajo otras lógicas, bajo lógicas eh, europeas y que se quieren aplicar en, en como también decía Natalia, aquí en los países de América Latina, y eso genera genera cierto ruido, genera eh, discordancias con, lo que, con el, el marco jurídico que nosotros tenemos y con las ideas que nosotros tenemos de memoria colectiva e incluso de libertad de expresión o, o mismo de protección de datos personales que no necesariamente tienen que coincidir con esa, con esa importación de, de, del exterior. Y unido a esto se ve también eh, el tema de eh, que comentaba Natalia eh, de costado, de la posibilidad de que estas empresas, al estar establecidas en esos otros países, tienen de litigar o de mo mover los centros de influencia en el exterior frente a, digamos, América Latina, y no me quiero ir al, al caso específico de su Estado, que están en territorios de acá, que no tienen interlocutores válidos, que se enfrentan con sistemas judiciales que no logran llegar a esas empresas. Entonces, esas, esas dificultades de importar y aplicar derechos que no fueron pensados y que, no, y que cuesta efectivizarlos en estos países, bueno, eso se... Se empieza a notar en América Latina como un problema. Bueno, eh, bueno sigo. Yo, Ah, bueno, adelante. Dale, a... dale, dale Eduardo. Bueno, bueno. Eh, nah, gracias por la invitación. Yo, yo también me sumo a lo que dijeron tanto Vladimir, Natalia y Matías. Lo de, lo de Vladimir es interesante. Qué, qué difícil que es fundamentar el, el derecho al olvido, ¿no? Porque unos lo fundamentan en el derecho a la protección de datos personales, otros en el derecho al honor, otros en el derecho a la privacidad, derecho a la intimidad, derecho a la imagen. También hubo, en el caso eh, en Argentina, que se los intentó fundamentar en el derecho a la imagen, digo, ¿no? Eh, eh, hay una falta de, de, de, de consenso eh, sobre cuál es la base del derecho al olvido que, que entiendo yo perjudica y atenta contra, contra la justificación de ese derecho, ¿no? Es un derecho muy maleable y... y y creo que es algo para tener en cuenta. Y lo segundo es hacer notar que el derecho al olvido como tal surgió por, por cuestiones que tienen que ver estrictamente con, con datos personales. Digo, el, el, famoso, el famoso caso de, de las personas que figuran en una base de datos de deudores y que luego en un, un cierto tiempo, o una vez que pagan la deuda, tienen el derecho a, a que se suprima su nombre eh, de esa base de datos. Bueno, ese es un caso que tiene que ver con la lógica instrumental de, de, de manejo de datos personales en relaciones comerciales, que, que es completamente pues fuera de, de la lógica... De, de lo que nosotros discutimos en estos casos, ¿no? que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con, con la libertad de expresión, con el acceso al, a la comunicación, a la información, con... entonces yo entiendo que hay un intento de extrapolar el derecho al olvido de, de casos en donde pueden tener justificativo a casos que no tienen nada que ver con lo que le dio origen, ¿no? como, como, como son los del los, los, proceso de comunicación pública y el discurso público, como son estos casos que, que vamos a discutir, diría eso para empezar. Bueno, yo, yo quisiera eh, plantear do, dos cosas inicialmente desde la perspectiva, una de, de, desde el periodismo y la libertad de expresión, naturalmente. Eh, una tiene que ver con, con la, la estrategia que se ha instalado en muchos países de, de, de la región a partir del, de, del, del derecho al olvido, el caso Costeja y, la, y, lo, y lo, que se, lo que se ve en Europa. Eh, utilizando esta herramienta para eh, reducir la circulación de contenidos de interés público muchas veces vinculados con eh, denuncias de corrupción, con casos de... de, de del, en fin, estoy pensando ahora en, en, en, en investigaciones que, que se han desarrollado últimamente de manera transnacional, que afectan a muchos países, que que indudablemente tienen un impacto eh, mucho más, de la, más allá de, la, de los países donde se publica y, y, y que esto ha generado en algunos sitios una verdadera industria de, de, de la presentación de pedidos de desindexación o de, o de, de denuncias que, que muchas veces ni siquiera se puede saber de dónde provinieron. Y, y este es el segundo aspecto que quiero plantear. Eh, cómo eh, este tipo de, de, de legislaciones permiten que las denuncias que se presentan, eh, que muchas veces ni siquiera tienen un, un, un tránsito por la vía judicial, se presentan directamente en las plataformas eh, aduciendo o aludiendo al, al derecho al olvido y las plataformas directamente diligencian, la, toman medidas, mejor dicho, eh, sin, sin un debido proceso, sin darle al, a la parte denunciada la posibilidad de, de ejercer una defensa, sin un debido proceso, y eso naturalmente además de tener un, un, un impacto tremendo, como decía antes, en, en, en la libertad de expresión y en la circulación de información de interés público, también lo tiene sobre la, las garantías de, de un, de un acceso, del acceso a la justicia. O sea, esos son los dos elementos que me gustaría plantear en, en el inicio. Muchas gracias a, a todos por este marco inicial para, para nutrir esta conversación, ¿no? Yo quisiera volver un momento a lo que mencionaba Natalia, de que deberían prevalecer los derechos colectivos sobre los individuales, justamente porque, si no me equivoco, esto fue lo que ocurrió en el caso de Denegri de en Argentina. Entonces, para irnos metiendo justamente en, en la región, les quería pedir eh, si por favor nos podrían introducir los casos en los que han trabajado en torno a este concepto, el derecho al olvido en sus países, es decir, el caso de estado en Uruguay, el de Ulrich Richter y Ricardo Monreal en México y el de Natalia Negri en Argentina. Quizá podemos iniciar un poco con, con un resumen del caso y de ahí le vamos agregando preguntas. No sé quién quisiera iniciar exponiendo el, el caso. Bueno, arranco yo ya que, ya que se dio el silencio. Eh, bueno en el caso de su estado nosotros lo que lo que tuvimos que enfrentar fue una denuncia anónima por la, la supuesta este, vulneración del, del, del, del derecho al, al, a los datos personales por la ley europea por el reglamento europeo eh, de una investigación, lo que se desindexó fue una, una investigación periodística sobre el lavado de dinero en un caso ocurrido en España, eh, una nota publicada en el año 2017. Eh, nosotros cuando, cuando recibimos la notificación de, de, de Google de que había desindexado la, la, la, la investigación, no tuvimos ninguna posibilidad de, de reaccionar previamente, es decir, eh, nos enteramos cuando ya la medida se había tomado, eh, y ahí decidimos eh, presentar una acción de amparo en, ante la justicia uruguaya para, para que esa medida se revirtiera. Eh, la, la justicia uruguaya, tanto en primera como en segunda instancia, eh, le dio la, la razón a, a, a Google, a la plataforma, eh, nunca nos, nos permitió eh, acceder a la identidad del denunciante y eh, además eh, asumió como propio el argumento de la, de la plataforma de que lo único que estaba haciendo era cumplir con eh, las obligaciones que le imponía la ley europea porque la denuncia había sido presentada en España pero nunca se presentó constancia de que eso fuera así, es decir, nunca nunca se le pidió a la plataforma por parte de la justicia uruguaya que probara que efectivamente eh, la, la demanda se había presentado en, en, en España y por lo tanto eh, nos, nos obligó o nos nos, nos pidió que, que, que recurriéramos a esa jurisdicción para eh, hacer valer nuestro derecho a la libertad de expresión, que fue lo que nosotros consideramos vulnerado eh, por eso planteaba en mi anterior intervención también que hay, que hay una cuestión con eso con la con la imposibilidad de, de acceder a un, a un recurso este, judicial este, a un debido proceso y a, y, a un, y a un remedio judicial adecuado gracias ¿Es para para no perder el hilo de, de este caso e ir tal vez eh, uno a uno por los casos, a mí me llama particularmente la atención del caso de Sudestada que, que las denuncias se realizaron, eh, las denuncias para la desindexación, desindexación Dios mío, de investigaciones eh, se hizo de manera anónima, ¿verdad? Y y siendo que el derecho al olvido se supone que habilita a los titulares de los datos personales practicar los derechos ARCO, que son el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición, eh, me pregunto si podríamos aventurarnos a suponer que quienes realizaron la denuncia anónimamente tienen necesariamente entonces que ser personas mencionadas en las investigaciones y no en pues, terceros, ¿verdad? Y en ese caso, si ese fuera el caso, si sí estaríamos entonces observando la censura de información sobre casos de corrupción. Complementando un poco lo que apuntaba Fabián eh, y para dar respuesta a esa pregunta, eh, en realidad nosotros eh, desde su Sudestá no sabíamos quién estaba denunciando. Suponemos que Google sí sabe quién está denunciando, nosotros no teníamos conocimiento y es más, eh, no sabíamos que eh, su Estado no sabía que la denuncia había sido específicamente en España, porque la notificación de Google cuando se da de baja el link, dice que fue en territorio europeo. Entonces, eh, no, hasta el momento del juicio, cuando Google contesta la demanda, no se sabía eh, concretamente en qué país era que, que, había, que había ocurrido la denuncia. Me gustaría eh, que plante... ah. Dale, sí, Natalia sí, No, No, no, no, me, con me... de Uruguay. Dale, no, que me gustaría también eh, plantear que, que la, tanto la plataforma en su, en su argumentación eh, como la justicia uruguaya nos impidieron eh, argumentar siquiera la necesidad de conocer la identidad de la, de la, de la persona denunciante. Para, para poder ejercer una, una defensa adecuada. O sea, cuando, cuando, cuando Google notifica, eh, la, la, el aviso o la notificación eh, excluye expresamente el nombre o la identidad de la persona eh, y, y, por lo tanto, también eh, bloquea la posibilidad de conocer las razones por las cuales denuncia. No sabemos si es por una supuesta, por una supuesta utilización de, de, de nombres que no tenían que ver con, con el caso eh, que se estaba que se estaba denunciando, eh, si, si se trataba de una persona que eventualmente pueda haber sido eh, exonerada de responsabilidad durante un proceso judicial, eh, en fin, hay, hay muchas posibilidades, pero, pero ni, ning, ninguna, ninguna, no tuvimos ninguna posibilidad de acceder a esa información para, para, para ejercer una, una defensa adecuada. Lo que, lo que a mí me interesaba eh, contraponer en este caso Uruguay con el de Natalia de Negri en Argentina es que justamente Natalia de Negri lo que alega en su demanda para desindexar los resultados de Google que tenían que ver con lo, con lo que ella quería justamente desindexar, quitar, eh, es que su contenido eh, ya no tenía más interés periodístico. Ella dice justamente que eh, habían sido hechos que habían tenido un interés público en su momento, pero que ya no lo tenían. O sea, como un contrapunto con, con lo de Uruguay. Y este interés periodístico me parece que está en el debate y que eh, es una cuestión que estamos siempre viendo quién la define, ¿no? Eh, y entonces ella dice que eh, fue el de Natalia de Negri, para quienes estén en América Latina y no lo conozcan, ahora después Eduardo, por supuesto, Edu de ADC, lo va a complementar mejor también, es un caso que fue muy resonante en Argentina, vinculado con un caso de, de drogas, de, de, muy mediatizado en un momento de, de programas de televisión, eh, que estaban en, en los horarios de más rating de la televisión, muy espectacularizantes, y ella alega que en ese momento eh, era otro momento de su vida y que ahora ella es otra persona y que por lo tanto eso, eh, digamos, eh, la, le afecta en su honor que siga vinculado a las búsquedas de Google. Y que por lo tanto ella solicita la desindexación. Sin embargo, ese caso eh, podemos discutir, que todavía tenga un interés periodístico, y esa es una de las cosas que se discuten en lo que dice la Corte. Pero me parece interesante esta cuestión de qué es el interés público, qué es el interés periodístico, hasta dónde llega y, sobre todo, quién define eh, ese, esa frontera. Tal vez Edu, por supuesto, quiere complementar. Sí. viene sí, claro. levantando la mano. Ah. No, no, okay. pero dale, Edu, dale, Edu, no pasa nada. Dale. Yo ahorita... Bueno, ahorita... Sí. No, solamente complementar a, a lo de Nati, que, que un aspecto también interesante de este caso es que parte de la argumentación para, para justificar el derecho al olvido en el caso de Negri fue que bueno esas imágenes, eh, a criterio de, de la demandante de Negri en este caso, eran eh, grotescas, eran eh, chabacanas y no tenían ningún tipo de, de, de interés, ¿no? lo cual esto fue ratificado en primera y en segunda instancia, pero la Corte Suprema luego revierte esa afirmación diciendo que, que nadie puede ser de, de los gustos o, o de, de lo que es eh, grotesco que no es grotesco lo, lo, los gustos están, están son menos juicios subjetivos con lo cual nadie debería tener el derecho de, de arrogarse y menos un juez de decir qué puede o no estar disponible en base a, a meras preferencias estéticas ¿no? es también un aspecto eh, clave de, de, del caso de negres en, en argentina y, y otro aspecto interesante de, de, del caso de negres también tiene que ver con con el hecho de que la corte a, a, Ratificó al menos en nuestro país de que, bueno, si, si es información verdadera, como fue este caso, porque si se trata de material televisivo que eh, está disponible y se trata de, fi, de figuras públicas y un asunto de interés público, eh, generalmente en estos casos la libertad de expresión va, va a prevalecer. ¿No? La, la, la Corte hizo un, hizo un, hizo un examen de, de derechos sí. y en estos casos va a decir que la libertad de expresión es la que tiene que, que prevalecer y por tanto el contenido eh, no debe. No, no se debe impedir el acceso a este contenido de ninguna manera, incluso por medidas de, de desindexación. Eh, y, y es interesante, ¿no?, el tema del interés periodístico, como decía Nati, porque si uno considera que el paso del tiempo borra el interés periodístico, entonces uno tendría el derecho a eliminar todas las noticias de los diarios de hace 20, 20 años o, o 15 años, ¿no? Lo cual sería un poco absurdo, ¿no? En todo caso, el, el interés periodístico se mantiene o se transforma en interés histórico, ¿no? Algo que también lo, lo menciona la Corte en Argentina en su fallo, ¿no? solamente eso. Sí, me parece súper interesante eh, por dónde por lo estamos tomando, porque creo que muchas veces cuando, cuando discutimos sobre el mal llamado derecho al olvido, eh, las observaciones giran en torno al qué, ¿no? Al qué, qué, qué derechos, eh, cuáles son, cómo se entiende, qué fundamentación, pero yo creo que hay dos, dos preguntas que son centrales en, en, en estos casos que tienen que ver con la pregunta sobre el quién y la pregunta sobre el cómo, y entonces cuando nosotros estamos en presencia de estos casos podemos ver cómo el quién decide sobre esa sustancia, por ejemplo, quién decide cuál es el alcance de la libertad de expresión, quién decide si efectivamente existe eh, un daño o si el honor fue lesionado en algún caso, y ahorita más adelante voy a, a hablar de los casos de México, pero antes de entrar a eso, me parece, me parece que puede ser un buen, una buena aportación. El, lo, lo que está entredicho en, estos, en estas situaciones, y creo que el caso Uruguay es muy ejemplificativo, tiene que ver con si, si las plataformas son un quién adecuado, por ejemplo, para evaluar cuándo eh, una, una nota debe ser in, desindexada porque efectivamente daña el honor de una persona, o, bueno, el, el caso Uruguay es clarísimo, ¿no? O ni siquiera sabemos qué es o, o cuál es la razón sustantiva detrás, pero sí sabemos que, en ese caso, Google está tomando una decisión activa de hacer esa desindexación, e incluso que está tomando una acción eh, en la cual puede afectar a otra de las terceras partes. Eh, y hay, hay un caso interesante en, en, en México que es el caso de la revista Fortuna, en, en el que voy a, voy a tomar una, una reflexión que hizo el, el tribunal colegiado acá. Eh, pero creo que esa, esa pregunta por el quién es importante, porque además también nos va a ayudar a hacer un análisis que partía un poco de lo que decía Natalia al principio, que ya no tiene que ver solo con lo jurídico, sino con un mapeo de los actores o de los sujetos que participan en estos casos, y también una cuestión sobre el poder, porque... Eh, por ejemplo en el caso de acá de México, el de, el de Ulrich, Ulrich Richter, eh, existe una narrativa detrás que me parece que es muy, muy chistosa sobre David Goliat, pareciera ¿no? que de repente este, este abogado es, es un abogado que se está enfrentando a las grandes corporaciones y que entonces lo que está haciendo es una defensa en contra de sus intereses y que bueno, si, si uno está en contra del derecho al olvido, que es lo que está un poco de fondo en, en ese caso también, eh, pues uno es, está a favor de las corporaciones, ¿no? De las grandes empresas multimillonarias, Google, que son todas malas y son siempre malas. Y en realidad creo que estos casos lo que nos muestran es que hay veces que efectivamente en esa pregunta sobre el quién, Google va a tomar ciertas posturas en las cuales la libertad de expresión u otros derechos, como el acceso a una defensa adecuada o un debido proceso, pueden estar en juego. Pero también muchas veces eh, no va a ser así. ¿Y cómo va a haber casos en los cuales el hecho de que un actor participe en defensa de un derecho, como lo es en, en, en este último caso de, de, de México eh, en la defensa de la libertad de expresión, no se trata de, o como fue en el caso también de Negri, no se trata de que uno tenga que elegir por un actor frente a otro y que, que la discusión esté ahí, sino que muchas veces eh, en, en una discusión que teníamos nosotros en, un, en una conversación de un Spaces que tuvimos hace unas semanas, eh, Agustín del Campo decía no, no no no se trata de que ganó Google, eh, este caso frente a frente Negri. No, no, ganamos todas las personas, ganó la libertad de expresión, y, y a veces cuando, cuando no, no metemos esa dimensión del quién en, en ese análisis se pierde un poco de vista. Y después también está sobre el cómo, ¿no? Que de nuevo en estos casos, y en el caso mexicano también va a estar cruzado, eh, cómo se toman estas decisiones, ¿sí? Y, y sobre la pregunta si queremos que sean las... Grandes empresas, si queremos que sea Google, quien funcione como una policía privada que controla la información y que controla las expresiones y que, y que puede entrar a estos análisis de fondo sobre cuándo una información es relevante, cuándo ya no lo es, cuándo es ofensiva, cuándo no lo es, cuándo sí es información que puede considerarse como interés público o si con el paso del tiempo ya se perdió esa relevancia y entonces puede ser o no eh, un, una información relacionada con la memoria histórica. Entonces la pregunta del cómo también es, bueno, son, son esas empresas las que van a estar tomando esas decisiones o efectivamente nosotros buscamos que esa defensa se haga dentro de los sistemas y los mecanismos democráticos que se han construido y que podemos criticar también después, pero que al menos en estos casos eh, nos pueden llevar a buenas respuestas como fue el caso de, de, de Argentina. Muchas gracias a todos. Gracias a Vladimir. Me interesa esto que mencionas del, del quién y del cómo estas decisiones eh, en torno al llamado derecho al olvido pueden terminar afectando la moderación de contenidos en general, ¿verdad? Y voy a volver a, a esto en un ratito. Eh, antes de empezar a escuchar los casos de México y Argentina y de imbuyernos un poco más en ello, eh, Fabián, vos eh, mencionabas la imposibilidad de ejercer una defensa adecuada, ¿verdad? En el caso de Sudestada. Eh, y en ese sentido, la locación también, la locación también eh, terminó resultando problemática, porque si bien eh, la GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y otras leyes similares como la de California han servido de guía para discutir leyes de protección de datos personales en regiones como la nuestra, eh, en el caso de estado ocurre que estas regulaciones terminan obligando a, a, a los actores locales a litigar en países donde se encuentran las empresas, y entonces termina por convertirse en una barrera, ¿verdad?, para ejercer nuestros derechos por razones obvias, como el gasto de litigar en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, en ese sentido, ¿cómo dirías que se podría solventar esta práctica abusiva? Eh, a mí me parece que, que, que hay un, un, un aspecto interesante que, que Matías puede aportar desde de, de su perspectiva de derecho, pero... Pero antes de, de darle la, la, la, la palabra, eh, creo que hay un elemento importante en, en eso que vos planteás, que es eh, el, el, el periodismo en el último tiempo, y, y nosotros desde su estado particularmente lo hacemos desde hace varios años, eh, desarrollamos un tipo de periodismo transnacional que necesariamente eh, eh, implica la... la, la la publicación, aunque en realidad no es publicación porque nosotros somos un medio digital, pero la difusión de nuestros contenidos eh, a nivel regional en la mayoría de los casos, pero eventualmente también a nivel global. De hecho, por eso me imagino que se presentó esta denuncia en, en España porque el contenido llegó a España y no quiere que se vea no, no quieren que se vea allí. Entonces, si... Eh, eh, más allá de eso, nosotros somos un medio radicado en Uruguay con periodistas uruguayos que, que, que trabajan eh, en el país y que legítimamente, más allá de esa difusión internacional que tienen sus contenidos, naturalmente tienen el derecho a, a, a plantear y a, y, a, y a ejercer su defensa en la jurisdicción uruguaya. Entonces, eh, obviamente nosotros no sabemos si, si al momento de presentar la denuncia se tuvo en cuenta esa dificultad que íbamos a tener para, para, para buscar la, la, la reivindicación de, de nuestro derecho a la libertad de expresión. Pero evidentemente lo que existe, eh, más allá de nuestro caso, es, es esa realidad, de que es muy difícil para un medio, en este caso Uruguay, eh, ejercer una defensa adecuada si, si se le va a requerir que, que presente eh, la, la, la denuncia, en este caso, eh, en una jurisdicción que no es la suya y que le implica un gasto y un traslado. Eh, que, que obviamente no puedo afrontar. Comple complementando un poco lo que señalaba Fabián, eh, ya y, y creo que es más profundo incluso, porque Fabián decía, no nos permite una, una defensa adecuada, a veces puede no permitir ni siquiera una defensa, ya no hablamos ni de adecuada, porque para un, un medio periodístico que como decía Fabián, trabaja acá, tiene... Sucede acá, eh, con, con recursos limitados, como todos sabemos que son lo, lo, la situación de los medios periodísticos en, en América Latina. Pensar de, una, de llevar un litigio ante otro país y, y en otro continente, implica ya directamente negarle el acceso a la justicia. Me, implica eh, limitar el derecho de la defensa de la libertad de expresión que por definición no no conoce fronteras. Entonces, eh, no es que era por capricho, sino que era la forma de ejercer el derecho acá en Uruguay y de reclamarlo ante las autoridades que gobiernan, en este caso el Poder Judicial de Uruguay, que gobierna la situación de su estado. Y en ese sentido, eh, y ya la dejo a Natalia que veo que tiene la mano levantada, en ese sentido la, la, la sentencia de segunda instancia. Eh, pone un límite al ejercicio del derecho eh, que va más allá de lo, que, de lo que se podría pensar. Porque dice que como Google no tiene domicilio en Uruguay, y, y no, no, no se le puede demandar aquí, directamente se tiene que ir a demandar a España. Y esto genera un problema pensando no solo en el derecho al olvido, sino en otras problemáticas que tienen estas empresas internacionales que tienen domicilios en, en otros lugares, pensar en que todo caso que vamos a tener contra estas empresas vamos a tener que ir a litigar a California o en otro país, es un problema. Y es más, ¿qué nos aseguraba de que eh, en España a su estado le fueran a dar, la pre a prestar atención, a hacer lugar al recurso, cuando posiblemente la defensa en España diría, no, tienen que ir a litigar a California. O sea, sería una concatenación que le permitiría siempre, en esa lógica que señalaba Emir de David y Goliat, bueno, juega siempre la balanza a favor de la empresa grande que sí tiene recursos para litigar acá en España o en California. Natalia. Gracias, Matías. A mí esto me parece súper relevante, y aquí es cuando hablo de que esto no solo es un tema de, de, de abogados, pero también de poder, porque acá estamos hablando de eh, un derecho al olvido en la legislación europea que termina afectando el derecho a periodistas, en este caso uruguayos, a escribir de lo que quieran. Eh, entonces está afectando y, y además con lo que implica para un medio latinoamericano. Eh, ir a litigar tanto a Europa como a Estados Unidos. Eh, como, bueno, cualquier latinoamericano sabe lo, eh, digamos, lo costoso que es eso y que en el medio puedes desistir de hacerlo. Entonces, me parece súper relevante esta situación en la cual eh, digamos, estamos trabajando con, con Access Now y con Observacom en, en un proyecto en el cual eh, tomamos en cuenta qué derechos tenemos aquí en, en, en nuestros países, también trabajamos con, con otras organizaciones que están acá, con ADC, eh, qué derechos tenemos acá y cómo litigar localmente. Eh, y cómo también es muy importante eh, que también en este caso las empresas, las grandes empresas puedan eh, también... Eh, eh, dar cuenta de sus acciones a nivel local, por un lado, pero también es muy importante, eh, en este caso Fabián sabe mucho de estos temas, pero también eh, que los periodistas de los medios eh, puedan ir cada vez más conociendo cuáles son sus derechos, eh, este tipo de derechos, eh, cuando se les eh, hace una, digamos, se les censura un contenido, cuando se les dice, eh, pasó algo con tu contenido, eh, digamos, no puedes escribir sobre esto, no puedes escribir sobre lo otro, o alguien hizo una denuncia sobre tu contenido. Bueno, en, en eso estamos, pero no por el camino del derecho al olvido eh, podemos tolerar, por un lado, la censura y por el otro lado, el debido proceso de poder litigar localmente. Genial. Bueno, yo acá sumo porque creo que va, creo que va a estar muy bien con, con, con, los dos, con los dos puntos. Uno primero, eh, para empezar a hablar del, del que es como, uno de los, del, como el primer antecedente de, de Derecho al Olvido en México, que es el caso de, de la revista Fortuna, o el, cacho, el, el caso de Carlos Sánchez de la Peña contra Google, y que me parece que es, es, es muy interesante para pensar lo que pasó en Uruguay, porque en este caso, eh, la, la determinación que se dio de la desindexación, de eran eran tres links, uno relacionado eh, con eh, con una nota que había hecho en el 2007 la revista Fortuna sobre un fraude entre una empresa de autobuses, Estrella Blanca, y, y Vamos México, que estaba relacionada con eh, eh, eh, personas públicas que participaban en el mundo de, de la política en México y que era un, un caso sobre corrupción, básicamente, y bueno, el, eh, quien dio la determinación por la, la desindexación fue el INAI, que es el instituto eh, acá en México encargado del acceso a la información y la protección de, de, de datos personales. Y una vez que se dio esta determinación, nosotros eh, metimos un, un, un recurso de amparo haciendo toda esta argumentación que ya estamos poniendo acá sobre la afectación a la libertad de expresión, pero una de las cosas que nosotros también planteamos ahí es que no se había dado parte a la revista Fortuna en ese caso, es decir, la determinación del INAE se había hecho sin eh, la incorporación como parte tercera interesada de la revista Fortuna, y efectivamente y afortunadamente eh, se nos dio la razón en, en el amparo, el, el, tribunal, el séptimo eh, tribunal colegiado de circuito acá nos dio la razón y se determinó que se repusiera el, el, el procedimiento, ahora sí incorporando a, a la revista Fortuna justo para eh, tomar en, cueste, en cuenta estos intereses y que también se incorporaran los intereses relacionados con eh, la violación a la libertad de expresión. O sea hubo también ahí un, un, un razonamiento sustantivo. Eh, y acá lo que me parece muy interesante, bueno, después esto ya no se siguió litigando y entonces eh, la, la determinación quedó así. Eh, pongo un poquito entre paréntesis lo de la iniciativa de Monreal, que no fue, no fue un caso determinado en sede judicial, sino una iniciativa de ley que no prosperó, pero hago el salto al caso de Ulrich eh, Richter eh, para, para meter el tema de lo jurisdiccional, ¿no? También. ¿Por qué? Porque acá en, en, en México eh, el caso empezó siendo litigado y también se peleó durante varios años, eh, y una de las cosas que se determinó por la, por la Suprema Corte fue... La cuestión jurisdiccional, porque también estaban en entredichos si se tenía que ir a litigar a eh, los tribunales de California o si era algo que podía litigarse acá. Y acá la Corte Suprema dijo que efectivamente era algo que se podía eh, litigar acá y que había eh, jurisdicción. Entonces, eso me parece que es interesante porque también hay mucha variabilidad en cuanto a los, los, los fallos locales y también al comportamiento de Google, por ejemplo, en, en, en unos y otros casos y en las distintas estrategias eh, que, que tiene la empresa para proteger sus intereses, y es algo que creo que no se tiene, no se tiene que perder de, de vista. Yo aprovecho que estoy hablando, y voy a intentar ser muy concreto, para, para plantear el, el tema de, de lo que pasó con, con el caso de Monreal, y después volver un poquito a lo, de, a lo del caso de, de, de Ulrich, pero en el, en el, el otro caso para el, que, para el que me invitaron a participar fue el de la iniciativa de ley que en el 2020 presentó el senador Ricardo Monreal, eh, que fue una iniciativa sobre... Derecho al olvido en plataformas digitales y que era, eh, de verdad, yo creo que debe ser una de las de las iniciativas más escandalosas y delirantes que, que, que se han planteado, en México seguro, pero que a, a nivel regional debe ser de las más atrevidas y animadas, porque básicamente, o sea, era una iniciativa de ley para... Eh, para modificar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, acá en México, y básicamente ten, eh, pretendía tener alcances globales, y lo que buscaba, o sea, con términos muy vagos, eh, para, hablaba de, de nuevo, información obsoleta o irrelevante, muy en clave de lo que, de lo que discutíamos sobre, sobre el caso de Negri, eh, con sanciones a, a intermediarios por, por, por no eh, remover eh, contenidos, y que también buscaba como la eliminación inmediata en las bases de datos y, y, y los respaldos. De nuevo, incluso rompieron, por ejemplo, los límites de lo que había sido establecido en cuanto a la extraterritorialidad en el, en el sistema europeo. Era una cosa muy, muy delirante. Por suerte no prosperó, hubo mucho rechazo, no solo desde sociedad civil, sino incluso desde sectores del gobierno, o sea, el propio presidente Andrés Manuel acá se, se pronunció en contra de, de, de la postura y también varias y varios legisladores lo hicieron. Y ahora sí, en cuanto al caso de, de Ulrich Richter, me parece que hay, hay varias cositas que, que, que son interesantes. Uno, como lo habíamos planteado en cuanto a los sujetos que, que participan, ¿quién es Ulrich Richter? O sea, no es, no es solo un abogado que... que Está atacando información difundida en un blog, en Blogger, que supuestamente daña eh, su honor, usurpa eh, su identidad y que eh, eh, lesiona sus derechos, por lo cual él incluso presentó eh, demandas, es decir, eh, no, no solo fue por, el, por la vía civil en cuanto a eh, reparación de daño moral, sino que también fue por la vía penal eh, y que hasta donde sabemos esas demandas no, no, no se ejerció la acción penal, o sea, no, no, no prosperaron, lo cual creo que puede ser un, un dato importante para, para la discusión. Pero él es, este abogado es un abogado que eh, tiene una presencia pública, o sea, yo creo que es indiscutiblemente una figura pública, ha sido un abogado de grandes corporaciones y grandes eh, empresas y también de personajes muy polémicos de la historia social y política mexicana, o sea, que, desde, que van desde el expresidente Carlos Anías de Gortari, el exgobernador Humberto Moreira, y siempre en discusiones jurídicas relacionadas con eh, fraude, corrupción, violaciones de derechos humanos, todo muy relacionado con... Eh, con, con la historia política en, en México. Bueno, en este caso lo que dice es que efectivamente en este blog se, se están afectando sus, sus derechos y que, dado que era un caso de ilicitud manifiesta, eh, Google debía eh, des, de, de desindexar el, el, el acceso a ese blog. No había, una, no había un fallo judicial, es decir, no había una orden... Judicial que determinara que había habido alguna afectación a, a algún derecho, sino que simple y sencillamente eh, los, la, la, la primera y la segunda instancia fallaron a favor de, de esta argumentación de, de Ulrich Richter. La, eh, cosas interesantes de, de estos casos, la primera instancia eh, dice que sí, que efectivamente hay, hay daño moral y dice que el, la responsabilidad de Google, o sea, la responsabilidad como intermediarios es por tolerar y permitir la publicidad y la divulgación eh, ilícita a nivel mundial de los contenidos eh, del blog de manera injustificada y fija, eh, 2 mil millones de pesos por daño moral. Y en la segunda instancia se mantiene esa, esa eh, decisión y lo que se hace es que, se va más del doble del, del, del, del monto. en La primera instancia tenía 2 mil millones de pesos por daño moral, la segunda llega a 5 mil millones de pesos, o sea, 250 eh, millones de dólares, por permitir la creación y divulgación eh, del blog. La sentencia todavía no es, no es, no es, no es pública, esta sentencia en segunda instancia, entonces no, no, no, no tenemos los detalles, se sabe que hay un voto de una jueza en disidencia, en la que fundamenta mucho de lo que hemos eh, eh, discutido eh, hasta acá. Pero yo, y con esto cierro, o sea, un, sí creo que hay a, acá lo que es muy claro, es que el, el argumento que está detrás de lo que, de lo que pide este, este abogado es que efectivamente eh, lo que debió haber pasado porque lo dicen muchas notas, no, no, yo les avisé y ellos supieron por mí y no lo bajaron, entonces, pues, que se tengan a las circunstancias, a las consecuencias. Lo que él busca es que Google se convirtiera directamente en evaluador de esa información y, y en una especie de, eh, de autoridad, de catadora de derechos, para que entonces hubiera tomado esa decisión sin haber ido a ninguna sede judicial. Eh, y creo que esto también está detrás de, de varias cositas que hemos discutido. Oh, te agradezco un montón el eh, ponernos de una vez en contexto con los casos de México, Vladimir. De hecho, eh, me quedan algunas, algunos temas para comentar sobre estos. Eh, por ejemplo, en el caso de Ulrich, eh, según tengo entendido, él realmente no usa el término de derecho al olvido en su argumentación legal porque no, no habían precedentes de, de este concepto, digamos, en México, o había muy pocos. Pero en lo práctico, ¿verdad? Lo que solicitaba era justamente lo que se conoce como derecho al olvido, o sea, desindexar el contenido. Eh, en ese sentido, tal vez nos podrías contar brevemente, porque no quiero dejar tampoco a los colegas de Argentina votados, tengo muchas preguntas todavía. Eh, ¿Qué portillos se, se abren con esta sentencia en, de, en futuros casos de desinformación, de moderación de contenidos, de derecho al honor, de derecho a la, a, a la libertad de expresión, verdad? ¿Qué ¿Qué precedentes entra, digamos, el caso de Ulrich en relación a todas estas futuras cosas que pueden ocurrir en relación a moderación de contenidos? Sí, voy a ser súper breve. Yo, a ver, primero creo que efectivamente es como, como dices, hay después hay un par de entrevistas que son muy interesantes eh, en las que él dice, no, sí, sí, yo no no quise plantear en la demanda en términos de derecho al olvido porque no había muchos casos, ni había casos, o sea, ni había un marco favorable para plantearlo en esos términos, entonces lo hice en estos otros. O sea, en la práctica y lo que van a tener, o sea, lo que están revisando en el, fo el fondo del asunto, por decirlo en términos ju eh, jurídicos, es el, el argumento de eh, derecho al olvido, pero él quiso sacarlo o, o no lo quiso poner. Ahora, esto es irrelevante en el sentido de lo que va a tener que... Eh, Re revisar la, la, la instancia siguiente, sea o no que llegue a la, a, la, a la Corte Suprema, porque lo que está en el fondo sí es efectivamente este alcance de la libertad de expresión en términos de la dimensión social y colectiva, y sobre todo, porque obvio, que también acá está el término de la, de la proporcionalidad de la sanción, que es delirante, no hay antecedentes, no hay, además ya había sido criticada la, la decisión de la primera instancia porque no había como una especie de evaluación proporcional en cuanto a la pena, pero no hay ningún no, no, no hay ningún vínculo de razonabilidad para do doblar la, la sanción de la primera a la segunda instancia, al parecer no hay una justificación, pero ¿qué es lo que creo que sustantivamente está detrás y que es importante? Que este tipo de sentencias, pero primero, si, si, si, si se resolviera en, en concordancia a primera y segunda instancia, que yo creo que no va a ser así, porque el marco y los estándares de libertad de expresión y su relación con Internet de Suprema Corte y de tribunales eh, superiores en México son bastante sólidos. O sea, yo no creo que esto vaya a prosperar, pero sí hay un riesgo muy grande y tenemos que estar atentos y desde la sociedad civil presionar para que los estándares de derechos humanos eh, y el marco constitucional se respete. Eh, pero sí es cierto que hay un riesgo muy fuerte de restringir la libertad de expresión, de romper esta lógica del alcance de la información de interés público, y, sobre todo, devolver a los intermediarios, en este caso a Google, policías privadas, con una decisión que claramente va a generar un efecto inhibitorio a la libertad de expresión, pero también un efecto inhibitorio de eh, eh, o, o, o una política represiva frente al tema de moderación de contenidos. Porque si esto prospera, el mensaje claro va a ser a cualquier información que alguien llegue y te diga que afecta, su interés o honor o de derecho económico o lo que sea, las, los intermediarios van a, in, van a empezar a bajarnos porque no se la van a jugar, no se van a arriesgar a eh, obtener este tipo de sanciones. Entonces, claramente hay un efecto inhibitorio para todo el ecosistema de Internet y para todo el ecosistema de flujo de información y de acceso a la información de todas las personas detrás. O sea, sí hay un riesgo enorme y yo creo que lo que está en juego es, es, es eso. Gracias, Vladimir. Tengo una... una... Quiero hacer de seguimiento con el caso de Monreal, pero antes, eh, en relación a lo que decías, me, me hace recordar también en parte el caso de Negri, porque eh, si bien el fallo resulta positivo, ¿verdad?, en el caso de Negri en Argentina, para la libertad de expresión y, y de información, yo quería eh, mencionar un momento la, la postura del ministro Lorenzetti durante la audiencia, que Lorenzetti realmente estaba en contra, digamos, de que se bajara el contenido. Pero ocurre algo que me llama la atención. Para facilitar eh, esto voy a simplemente recitar un, un recuento que hace el medio Info, Infobae. Entonces, Infobae dice, Google admitió tener políticas de restricción, tales como terrorismo, pornografía infantil, entre otros, y tener la capacidad técnica de desactivar ciertas URLs. Por lo tanto, según el ministro, si la empresa considera que se encuentra afectando el honor, puede suprimir la URL sin encontrarse afectado al derecho a la libertad de expresión y sin necesidad de recurrir, recurrir a la justicia, cierro comillas. Ahí mi pregunta entonces, eh, en este caso para Eduardo, sería, ¿crees que eh, este análisis de quién y cómo puede re restringir los contenidos, que ya lo hemos estado mencionando un poco, es decir, las empresas autorregulándose, puede influir negativamente en casos de moderación de contenido también en, en el futuro en Argentina. Sí, gracias por la pregunta. Este, sí, Lorenzetti, no en este caso, pero en otros casos sobre responsabilidad de intermediarios que, que llegó a la Corte Suprema, ha sido bastante abierto a, a, a responsabilizar a, a, a estas plataformas. Eh, y yo entiendo que, que su pregunta en la... En la en la está residiendo con eso, ¿no? Yo, yo cuando escuché esa pregunta también me, como que me llamó la atención, ¿no? En, en el mal sentido, porque bueno, parecía ser que, que, que de acuerdo al, al, al, a la pregunta de Lorenzetti, bueno, eh, está mal si, si se le obliga, el Estado obliga a, a, a, a la empresa, pero la empresa por sí misma, por sus políticas, podría eh, eliminar ciertos URLs sin que eso se considere una, una afectación al derecho de la expresión, eh, lo cual eso sí podría influir negativamente en casos de demoración de contenido en el futuro en Argentina. Sin embargo, cuando después uno ve la, la, la sentencia judicial, no, no se ve reflejado nada de eso. Lo que sí hay es un, es un párrafo de la sentencia en donde lo, los jueces de la Corte ponen el acento en el, en el funcionamiento de los algoritmos. Y, y dicen que, básicamente, si bien en este caso la, la demandante no, no tiene razón, sí tenemos que prestar atención a cómo lo, los algoritmos de los buscadores nos muestran los resultados una vez que uno introduce un término, ¿no? Y, y llama a las plataformas o pone en acento en la necesidad de que las plataformas sean más transparentes y sean más informativas en cómo funcionan ese, los algoritmos, ¿no? Esto también tiene que ver con cuando, cuando expusieron los abogados de Google frente al tribunal argentino, eh, se, les, se les hicieron preguntas acerca de cómo, de cómo funciona el algoritmo y, y, y, y los abogados a, a criterio de la Corte no fueron lo suficientemente claros, ¿no? eh, Entonces diría que, que, que no, no diría que, que plantea preocupación porque quedó solamente una pregunta de la audiencia, y por el contrario, diría que, que si nos atendemos a lo que dice la sentencia judicial, sí hay un acento en que tener, las plataformas y los buscadores sobre todo tienen que ser más, eh, más transparentes y más claros en, en cómo funcionan sus, sus, sus algoritmos. Gracias, Edu. Y, y una pregunta nada más para hacer seguimiento sobre, sobre este caso. Porque en el caso de, de Negri, este, termina primando el, el, el derecho a la, a la libertad de, de expresión sobre la del honor y la libertad... Eh, sí, sobre la del honor. Porque eh, pues dicen que la libertad de expresión cuenta con mayor protección eh, cuando se trate de personas de interés público y el contenido sea veraz, ¿verdad? Eh, sobre todo para que esto sirva de referencia para otros países. ¿Qué marco legislativo de Argentina y también marco de derechos humanos vigente hizo posible eh, eh, en tu país que se abrazara la libertad de expresión por sobre la del honor? Sí, la, la, la Argentina ya de su constitución eh, eh, consagra la, la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de imprenta, como la llaman. Eh, además de, de lo que dice la Constitución, la Argentina tiene una ley específicamente en donde dictaminó que, que la, las actividades de Internet están comprendidas dentro de la garantía de libertad de expresión prevista por, por la Constitución. Es una ley específica que se sancionó ya hace creo, 15 años, si mal no recuerdo, eh, que le da una protección espesa a, a lo que sucede en Internet. Y, y también Argentina es un país que, que suele, suele prestar mucha atención a los estándares eh, tanto interamericanos de, de derechos humanos y... y y ahí no nos olvidemos de lo que dijo la, la reatoría de libertad de expresión de la RELE, la RELE hace unos 5 o 6 años, creo, en el último informe que sacó sobre Internet y, y, y libertad de expresión, en donde trata el, el caso Costeja y, y es clara la reatoría en decir que, que el derecho internacional de los derechos humanos no protege o reconoce el llamado derecho al olvido en los términos delineados por, por el Tribunal Europeo en el, en el caso Costeja. ¿no? Entonces creo que está en el párrafo 132 133, pero la Corte... Eh, la relatoría es, es bastante tajante en, en decir que no se pueden aplicar los estándares europeos eh, de manera idéntica a, a nuestra región, ¿no? sino que el sistema interamericano tiene, tiene, tiene protecciones que, que son más amplias incluso que las que dan en, en Europa. Además, la, la, la Corte Suprema Argentina tiene varios precedentes en donde ha defendido la, la libertad de expresión a lo largo de los años eh, e incluso... Este si bien es el primer caso de Internet, que la, de primer caso de derecho al olvido que la Corte Suprema Argentina resuelve, ya ha habido otros casos de responsabilidad de intermediarios en los cuales la, la Corte también ha fallado a favor de, de la libertad de expresión. Gracias, Edu. No podría estar más de acuerdo con eso de que no se pueda aplicar de manera idéntica a la legislación europea en, en nuestra región por las características de nuestra región. Estamos sobre la hora. Eh, voy a hacer una preguntita más antes de, de ir cerrando para los comentarios finales. Y es eh, para volver otra vez al otro lado del continente, México, eh, sobre el caso de, de, del senador Monreal, ¿verdad? Que afortunadamente fue una, un proyecto de ley que no prosperó, pero que tenía sus particularidades eh, interesantes. Eh, te quería preguntar, Vladimir, uno de los argumentos de, de Monreal para justificar la propuesta era la seguridad nacional, ¿verdad? Y sabemos por experiencia que esta es una narrativa eh, que resulta como una salida bastante, bastante sencilla para las autoridades de, de la región cuando quieren evitar la entrega o, o, la, dif, o la difusión de información de interés público en, en distintas materias. Eh, yo no sé si existen casos en México o, bueno, también en otros países, de los colegas que nos acompañan de otras partes, eh, donde la seguridad nacional haya sido utilizada como la justificación para moderar o eliminar contenidos. Uy, no me toques ese son. Eh, sí, a ver, el... Yo creo que esto sirve un montón para, para anclarnos de, de una de las cosas con las que empezamos. Eh, cuando, cuando hablábamos de, de la importancia de tomar en cuenta el contexto latinoamericano, yo lo, lo, lo ponía ahí en, en una respuesta al tweet, porque cuando, cuando empezamos a hablar de qué derechos están involucrados, yo me quedé con, en, con, con ganas de decir que uno de los derechos que, que son fundamentales y que están ahí es el derecho, el derecho de acceso a la verdad. Eh, y nuestros países, incluido México, aunque México no tuvo abiertamente una dictadura militar en, en, en el poder, eh, pero sí tuvo muchísimos casos de violaciones a derechos humanos por parte de militares, y lo sigue teniendo, y con los procesos de militarización en el país seguramente lo seguirá teniendo. Eh, si sí, el, el, el tema de la seguridad nacional se utiliza permanentemente como como un argumento totalmente en contra de, de los propios estándares de, de, de los estándares interamericanos porque eh, tanto comisión como corte interamericana han, han desarrollado mucho en el sentido de que el principio de seguridad nacional no se puede entender de manera abierta y libre sino que debe interpretarse de manera hiperrestrictiva de acuerdo a los intereses de, de una sociedad democrática pero en México hay hay hay este hay, hay muchas situaciones en los cuales este argumento que tenía Monreal detrás eh, se utilizaba, se utiliza también de manera abierta para bloquear el, el, el, acceso, el, el acceso a la información. Ahí en este, en, en este caso especulamos si, si, si esa justificación en ese sentido se, se podía referir a eh, temas de filtraciones o de eh, información que, que, que tuviera o, sea, de, o de persecución en, en un sentido periodístico para reportajes relacionados con violaciones a derechos humanos y eh, realizadas por, por militares, pero eh, más allá de que no el, el, el sanor nunca fue claro, o sea, no, no, no terminó de explicar por, por, por qué esa justificación eh, estaría en lugar, y más allá de que es disparatada, porque no, no, no tendría ningún sentido eh, de, de aplicarse. Sí es cierto que México tiene una práctica, no solo, y como que el, el punto que, que me gustaría hacer es que de, de, de ver la seguridad nacional como un, pro, un problema transversal, es que no solo eh, suceden los casos que involucran a autoridades encargadas de la seguridad pública, ¿no? Que en México hay bloqueos de información y de reserva de, de información en temas relacionados con. Eh, reconocimiento facial, con sistemas de vigilancia, eh, etcétera eh, y obviamente de los casos que relacionen directamente al ejército como casos de violaciones a derechos humanos por personas desaparecidas eh, o abuso de, eh, de, de los militares sino también en casos relacionados por ejemplo con eh, instituciones eh, encargadas de la protección de datos como puede ser el INAI, cuando se pide esa información, o instituciones encargadas del manejo y la organización de la democracia, como es el Instituto Nacional Electoral, que, por ejemplo, ha reservado durante años toda la información relacionada con, con la seguridad y, y la infraestructura del voto por Internet. Entonces eh, sí es un problema estructural, sí es un problema agravado por los últimos gobiernos y por el contexto de criminalización y sí es súper importante creo en estas discusiones meter en el centro el análisis del contexto, y, y, y del, de, del contexto histórico y del contexto cultural de, de nuestros países con relación a la importancia del flujo de información y de la libertad de expresión. Y creo que esa es una de las grandes razones por las cuales el derecho al olvido, por más allá de que no exista y no tenga ningún asidero jurídico, eh, es incompatible con el marco interamericano y es incompatible con los intereses y derechos que están eh, reconocidos por las distintas constituciones en la región. Gracias, Vladimir, y gracias a, a todos por por tanta claridad respecto al tema, ya realmente nos hemos pasado la hora, entonces nada más quisiera que dejáramos un, un comentario final, una reflexión final, les pregunto muy muy directamente, ¿existe entonces el derecho al olvido en Latinoamérica? Sí, no, ¿por qué? Pasemos uno a uno para en, en breves, en breves recuentos tener sus reflexiones, por favor. Bueno, eh, bueno eh, lo, lo voy a hacer muy breve. Creo, creo que no existe en el, en el ordenamiento jurídico, pero sí nos lo está in, imponiendo a la fuerza a través de este tipo de, de estrategias de, de, de presentación de, de denuncias en otras jurisdicciones que no son aplicadas a través de las plataformas en nuestros países. Eh, y eso creo que... Más allá del pronunciamiento de, de la RELE que, que mencionaba recién Eduardo hace un rato, eh, está siendo aplicado eh, desde hace tiempo y, y, y nos toca trabajar desde la sociedad civil y desde el periodismo para, para revertir esa realidad. Para complementar a, a, a Fabián y, y para contestar la pregunta de Jocelyn, creo que hay hay como dos planos, ¿no? el jurídico de bueno, existe o no existe, y, y otro que que sí, que, que es una realidad, digamos, existen los casos, está litigando, creo que la muestra de Argentina, México y Uruguay es, es bastante elocuente, desde de la frontera con Estados Unidos hasta la Patagonia se dan casos y seguramente hay otros tantos más en otros países, entonces es una realidad, existe y, y hay que monitorearlo de cerca, ver cómo se desarrollan en, en, en las distintas jurisdicciones y ya vemos que eh, los resultados son diversos y e incluso cuando Eduardo recién mencionaba el, el comentario de la, de la RELE eh, expresamente nosotros lo incluimos en el, en el caso subestada y el tribunal, adoptó la, el tribunal uruguayo adoptó la posición enteramente contraria a la, a la de la Suprema Corte Argentina diciendo que la desindexación no podía ser entendida como una limitación a la libertad de expresión. Entonces eh, hay que monitorearlo de cerca y ver cómo se van desarrollando los, los distintos casos. Eh, sigo yo, creo que claramente hemos visto que más allá de que la legislación no exista eso no significa que es de los distintos intereses, no se busque de una u otra forma controlar la palabra eh, en este caso en internet, pero de distintas formas el derecho al olvido puede ser una forma de controlar la palabra, puede ser una excusa para controlar la palabra las distintas leyes que cada tanto surgen sobre fake news son otra de las formas de moda Digo, me parece que son modas que lo que buscan es lo mismo, el control de la palabra del otro. Y en ese sentido, además de lo legal, también me parece que es muy importante dos cuestiones a trabajar, que son el trabajo a nivel, quienes toman las decisiones, siempre el asesoramiento político, legislativo, eh, es muy difícil, digamos, pero son actores que van a terminar tomando las decisiones, o, o jurídico, digamos, ¿Quiénes toman las decisiones en esto de entender qué es qué cosa, eh, estar dispuestos a, a compartir estos conocimientos? Y por el otro lado, la, la cuestión educativa, ¿no? Eh, y no tomar atajos fáciles para cuestiones que son complejas. Bueno, yo me sumo a lo que dijeron mis, mis colegas. Eh, es cierto que, que en Argentina, tanto legislativamente como ahora jurisprudencialmente, eh, parecieron haber el, eh, derecho al olvido, sin embargo, nah, estoy seguro que, que esto no va a evitar que siga habiendo litigios sobre este caso, gente que, que va a intentar eh, lograr que se, que se consagre el derecho al olvido, con lo cual eh, vamos a tener que seguir atentos y, y siguiendo con, con, con mucha atención todo, todo eventual nuevo nuevo desarrollo de este tema. Sí, yo ya nada más para, para sumar a lo mismo, o sea, yo yo creo que hay dos, o sea, existen dos disputas. Una que es esta disputa jurídico-política, porque yo creo que hay, eh, para muchas de las personas que están impulsando la importación y la imposición de, de, del marco europeo del, del derecho al olvido, la apuesta es una apuesta política, es empujar eh, políticamente para que, en algo, para que efectivamente... Se, se institucionalice, ni siquiera pasando por la vía, por la vía digamos, democrática adecuada que sería eh, eh, legislando, pero sí que se institucionalice algo que tal vez no tiene una base jurídica desde, desde una visión más jurídica formal, pero efectivamente desde esa disputa política el derecho al olvido podría legitimarse, o sea, uno no, no, no debe apostarle tampoco todo a las y los jueces porque de repente te puede pasar que un tribunal constitucional te falle y te diga, ah, sí, bueno, acá sí hay un derecho al olvido y lo fundamentamos acá, entonces esa disputa que es política y jurídica efectivamente pone en la cuerda eh, la, la, la, la decisión sobre la existencia o la materialidad de la existencia del, del, del derecho al olvido, que yo creo, y, o sea, creo que el, el, el fallo de Negri es un gran antecedente para ir en una dirección, pero efectivamente, como dicen, como dicen las participantes, no es algo que se deba dar por sentado y no es algo que... Eh, sobre lo que nos debamos confiar y ahí yo lo que pondría es la, la segunda disputa que tiene que ver una disputa así sobre el control de la información y el poder en clave de lo que decía Natalia, es gente con dinero y con intereses políticos, económicos personales, no digo que, que todos estén relacionados con la corrupción o no pero sí que hay intereses muy claros de personas que son quienes empujan esto, o sea existen empresas como Liminalia que te cobran desde 3.000 hasta 100.000 euros para cumplirte la promesa de que van a borrar tu pasado eh, de, de tajo desde la raíz. Entonces, hay un negocio detrás de esto y hay, hay, una, hay una disputa por intereses económicos y del manejo de la historia y de la memoria que también están acá. Entonces, yo creo que eso también hay que tenerlo muy presente porque hay gente que quiere controlar el pasado para tener un planteamiento en el presente distinto y también para manejar un poco el futuro. Entonces, yo creo que cerraría con eso porque creo que es algo que, que, que yo todas las veces o la gran mayoría de veces que, que volteo alrededor del, del tema del derecho al olvido lo veo ahí presente, aunque, aunque lo intenten esconder eh, con todas sus fuerzas. ¡Uf! Un temazo esto de las empresas que ofrecen la eliminación de, de los datos de, de las personas, ¿no? Gracias a todos por, y a todas por estas reflexiones. y Agradecer uno a uno a los participantes, a Natalia, a Fabián, a Matías, a Eduardo, a Vladimir, por dar luz sobre este tema, por permitirnos aprender de un tema que es complejo y es controversial. Y también eh, agradecer a las personas que nos escuchan hoy. Les recuerdo que en el sitio web de cada una de las organizaciones participantes pueden encontrar más información sobre los casos locales y... Y nada, y también recordarles que estos Twitter Space son un espacio para abordar temas urgentes de derechos digitales en la región. Entonces, si tienen temas que, que quieren que vayamos cubriendo, pues les invito a que nos contacten en Access Now. Gracias a todos y todas. Que tengan una bonita velada. Muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan linda noche. Gracias. gracias. Saludos. Chao, chao. chao.